Esto es en serio Él es Luis Carlos Díaz Y ella es Naki Soto Y Naki tenemos nuestro primer anunciante Aguacates del Lele uh. <risa> Bienvenido Aguacates Aguacate de Nosotros Lele Nosotros llegamos, había un aguacate aquí y dijimos Bueno, podemos hacer la vida en torno a un aguacate Es verdad, Entonces, el es de una buena pero tenemos un solo aguacate. Y a veces uno tiene muchas cosas o pocas cosas, y yo creo que el lenguaje venezolano hay que estar muy pendiente, porque hay gente que está tratando de aprender primero cómo hablamos nosotros, y segundo, nos estamos fascinando por la manera en la que usamos las palabras acá. Cuéntame qué tenemos esta semana. Es muy divertido, L.C., porque haciendo la investigación, entendí que tenemos muchísimo más contenido para definir las grandes cantidades que las pequeñas o las pocas. Éramos un país de abundancia, entonces... A, las a lo mejor eso determina la manera como el lenguaje se fue desarrollando a favor de las grandes cantidades y no de las pocas. Ok, ¿cómo le decimos a mucho o en Venezuela? ¿Cómo definimos las grandes cantidades? Lo Para mucho? mí, lo más importante que tiene que saber cualquiera es que tenemos varias escalas aumentativas, no, okay. no, no es normal la manera como, no, no es que no es normal, es que hay una manera de venezolanizar las palabras y es aumentar con sufijos como son, manganzón, uh, tonón. <risa> ahí, ahí vamos aumentándole a las okay. palabras el tono y eso, eso es una línea de trabajo que no necesariamente la tenemos que mencionar todas, pero comencemos por montón. Ok, tenemos... Cuando hay mucho, entonces decimos hay un montón. Sí. Que además podemos tener una reguete exageración que es montononón. Sí, señor. También se lleva para allá. ¿Qué otra manera de decir esto? Eh, tenemos un bojote. El bojote. Yo creo que el, el bojote hay que institucionalizarlo porque los venezolanos en el exterior tienen problemas tratando de decir pásame ese bojote y cosas de... Entonces el resto y que... Señor, ¿qué está diciendo usted? No, taima. Pero también bojote tuvo en su momento okay. una connotación sexual Ajá. Eh, masculina. Claro, el bojote. Exacto, el bojote. Pero... Al margen de esa connotación Igual seguimos claro. hablando del bojote Cosas esas que están allí regularmente Para cosas desordenadas, por cierto A mí me gusta porque en algunos pueblos también dicen Bojotal Ajá. Un bojotal, o sea, es mucho de bro, Mucho, pero y, bueno Y está la grandota de Montón que es Montononón Claro, claro, te había comentado Montononón Porque cuando uno quiere ser exagerado Que lo somos todo el tiempo, unos tipos Superlativos, unos tipos que nos encantan Las cosas que sobren, entonces es El Montononón que es una unidad de medida, bueno, de las cosas desbordadas, quizás. Y arrancamos entonces con nuestro primer oximorón en estos términos, que es un pocotón. <risa> ¿Por qué es un oximorón? Porque poco es un adverbio de para poca cantidad. Y para nosotros un pocotón de cosas es un bojote de cosas. Son muchas cosas. ¿Se han dado cuenta de ese asunto? Es decir, podemos tener palabras que son absolutamente contradictorias. Sí, señor. Y entonces las usamos como, por ejemplo, sin fin. Ajá. Sin fin, un sin fin de cosas. Pero bueno, el oxímoron está ahí como figura literaria. Nosotros tenemos nuestro Pocotón. ¿Y qué otra cosa? Tenemos, es divertidísimo porque cuando estamos satisfechos, cuando hay mucho de algo, estamos full. Así ¿Ah, La gente come y no queda satisfecha, en Venezuela, la gente queda full. Full. Hay una cosa cuando, cuando tenemos que hablar de multitudes, de lo mucho, que es un chorrero de cosas un chorrero nosotros usamos chorreros evidentemente por las caídas de agua por los chorros por, para decir ¿no? que las cosas son muchas pero también a partir de eso tenemos chorrocientos es una maravilla de medida ¿para qué la usas tú? la uso para hablar exactamente de cosas que se me pierden de proporción Te tengo chorrocientos correos que responder no, no los tengo medidos y entonces bueno lo uso para decir que son muchísimos somos súper exagerados pero entonces ahí se suma otra que tiene mucho que ver con la cultura pop de los 70 que ah, es ah, eso es de los 60 60 compañero. wow me pele sopo Además, 200 más me encanta como pelea los ojos así de los 70 ah, ah, ah. sopo 200 yo tengo sopo 200 el mar el sol la luna las estrellas era un programa. Bueno, o sea, a, todavía siguen existiendo esas cosas, ¿no? Mejoró eso. No tengo la misma idea. O sea, la gente puede ver Peppa Pig. podía ver Sopotocientos, una cosa bastante cursa. un <risa> programa infantil y tal. Pero bueno, Sopotocientos también atendía una enorme cantidad. Para decir Sopotocientos amigos. Claro, tengo Sopotocientos amigos, un bojote de amigos. Que más que un millón de amigos. Cómo no, seguro. Por supuesto. Ahora los venezolanos tenemos otra que es una palabra de estas polisémicas que usamos para muchas cosas, pero que designa también que hay abundancia, que hay mucho, que hay que jode. Que jode. Sí, señor, así es. O sea, es. harto cosas. Ajá. Que jode cosas. Sí. Que no quiere decir que que es para joder, que no es que te hace no, daño, vale, sino que no, hay, no, no, hay mucha cantidad, así es. Que jode. Ajá. No sé, no sé si se asocia a alguna región del país, pero a mí me encanta. A mí me gusta también la próxima, porque su significado en la RAE es, es, es un asunto de, de, de comportamiento, de mal comportamiento, y sin embargo, para nosotros califica como un aumentativo que es tremendo. Uy. Los venezolanos no tenemos un problema, sino que tenemos tremendo rol. Tremendo problema. Tremendo rol. Tremendo, tremendo peso. Así. A quien se lo digas va a entender que es enorme. Claro. Que es un gran problema lo que tienes encima y entonces es un tremendo rollo. Me encanta, a mí me encanta. Hay, otra, hay unas que son ya más, yo diría que de los 90, eh, del lenguaje de calle que se convierte luego en una cosa más, más popular. Evidentemente tiene raíces españolas, pero por algunos habrán rescatado, que son sendo y burda. <risa> es decir, va a decir mucho. entonces sí, señor. Es Burda o sendo. Entonces, tengo mucho tiempo, tengo burda de tiempo. Ajá. ¿Ok? ¿Y sendo? Sendo más bien suele calificarse para lo peyorativo. Okay. Una vez más, tengo sendo rollo, tengo... Pero efectivamente es una unidad operativa. Pero hay una, hay una canción de Bacalao Min, Ajá. que es una oda a los Maliú y es oh, Yo tengo sendo, sendo Maliú. El Malibu Azul Es una preciosidad de canciones Que es muy divertida es una además. maravilla Porque además de Sendo Tienes entonces el hermanito mayor Semerendo ah, Pero ese es más viejo okay. O sea, Sendo es más moderno Semerendo es de larga data Es otra cosa Usamos demasiada ¿Hay es... alguna que sea regional? ¿Cómo no? Pero ya vamos a llegar a las a las maracuchas, que son una... Mara... O sea, los maracuchos son los padres del aumentativo, son una belleza de gente. Mire, ya, ya, una, una gente que agarra una arepa, le pone adentro mortadela, luego la fríe nuevamente para sacarla, ya con la mortadela que ha soltado esa grasita allí dentro, la rellena son y le pone genos. salsa encima sí, y te la sirve, es gente exagerada. Son unos... Genios, como claro, es un por su ¿sí? por por favor. Los genios gastronómicos de Venezuela están su Ah, todos en salió, vale, genio de genialidad. Son tremendos, pues. Miren, <risa> los <risa> demás, o sea, de vieja data igual tenemos rolo de y tronco de. Ok. Se usaban esas y la suma de ambas se convirtió en rolitranco. ¡Wow! Rolitranco es una preciosidad de palabra y la usamos también en Venezuela. O sea, tienes un rolo de problema o un tronco de problema y eso se convierte cuando es más grandote todavía en un tranco de problema. Si te llegan a amenazar diciendo tú y yo lo que tenemos es tranco de peo, ahí no hay otra Asútate. salida más ¿Qué? que la violencia. Bueno, sí, una aguacate, sí. una aguacate, una... No no no, aguacate te protege y te cuida. Sí, sí, sí. Entonces, es muy grande. Roliverio, roliteranco. No, Roliberio, o otra roliverio. Es, mal. Sí, sí, sí, sí. es una amenaza. Sí, Roliverio. Roliverio, Rolitranco, Rolo y Tronco. Sí, señor. Chamo, pero ¿cuántas palabras tenemos para pa esto? Es bueno, increíble. Bueno, ya dijimos semerendo. Sí, claro. Es, es el hermano mayor de Sendo. Lo que tengo es una bella... Pendiente. A mí me recuerda tanto semerendo a semeruco. Llámame loca, pero es una cosa okay. que me asocia y me encanta. Me encanta porque es larguísima, además. Hay otras maneras, además, que es... <ríe> una palabra que define lo que sigue. Es decir, uno tiene una pila de correos, problemas, comida, okay. lo que sea. Que tiene que ver con apilarse. Sí, Se señor. acumulan, es una pila, tienes mucho. Muy okay. bien. Perfecto. Además de eso, tienes una parranda de... una parranda <risa> de... Dime que no es una Nosotros usamos de parranda de fiesta, parranda de holgorios, mucha gente junta. Entonces, cuando las cosas se te acumulan, tienes una parranda de cosas. Que en Venezuela también se usa cuando a alguien le dan muchos golpes, le dieron una parranda de coñazos. Así es. Que es una manera coba? de decir que usted ha sido rodeado, superado y golpeado por un gentil. Y en la misma línea de la parranda usamos una rumba. Así. Es. Le dieron una rumba de coñazos a la gente no la golpean, le dan ah, una rumba, rumba de coñazos cuando queda muy mal herido y tenemos una cuerda de una cuerda de jodedores, una cuerda de manganzones, una cuerda de locos, una cuerda de locos. que muy no bien. es exactamente una cuerda sino que son muchos. muchos, muchos, muchos. Ok. Dentro de esta escuela de le dieron una parranda, tienes <risa> otro nivel. Y es una zaparapanda. No es una belleza. Zaparapanda es demasiado bella. Es hermosa. ¿no? Y no es una, es una palabra palabra tía, no es una palabra de tía, no es una palabra abuela, lo puede usar cualquiera. Y es una zaparapanda. Ah, pero de tía sí es catajarra. Una catajarra. Ya, pero, pero hay, que, hay que definir zaparapanda. Ah, perdón. ¿Dónde lo usarías? ¿Cómo que en dónde? Claro. Una, igual, yo creo que lo usaría para los golpes. Una zaparapanda de golpes, ¿no? Que gente tan violenta. ¿verdad? Bueno, lo siento en el alma, pero suena, no es una zaparapanda de aguacates, no. Es una zaparapanda de cosas malas que te lo pasan. Lo siento, aguacate, le, <risas> Pero si es uno solo. ¿Y ¿no? qué es una catajarra? ¿Cómo que qué es una catajarra? Un bojote. Un bojote que es un montón, no, no. no Exacto, que es muy bien. Bueno, y ahí tienes entonces la chorrera y la otra que es un camión. Tienes que echarle un camión. Pero un es camión decir, de bolas, además. Claro, aquí, o lo que sea. Aquí nadie le echa un camión de senos un camión de tétano, un no. camión de bolas. Exacto. ¿Qué pasa con la media camión en Venezuela? Que es acumular muchísimas cosas en un camión de carga. Muy bien. Ahí caben toneladas de cosas y puede cargarse muchísimo. Entonces tú le echas un camión. Sí, Tú señor. le pones un camión. El camión está allí para acompañarnos. porque. ¿Por qué? Somos un camión, somos un gentío, somos una parranda. Igual tenemos que, en este tema de, de lo mucho, maximizar lo, lo masculino, la gente le echa un cojonal. Okay. Un cojonal de bolas. Exacto. Y así estás demostrando que hay mucho esfuerzo físico en la tarea que estás desarrollando. Claro, los españoles tienen cojon y cojones. Ah, en Venezuela no se usa tanto, no, no, no hay tanto, pero cojonal sí. Sí. Un cojonal, no? se quedó, es como... Muchísimo. Un coñazal y un bojotal. Ya lo había pensado. Tienes bojote es verdad. y bojotalote. Y, pero entramos en otra categoría maravillosa que es la de mucha gente. Ok. Gentío, gentarada, gentamentazón. ¿Y cuál más tiene? Tenemos bululú. Ok, el bululú es muy nuestro? Y el, además del bululú, cuando se forma un bululú, se puede formar, se puede. No, no es necesariamente así, pero se puede formar un verguero. Ok. Que igual está asociado a un desorden de un bojote de gente. Mira, yo los reto a ustedes no solamente que se suscriban a este canal porque va a haber muchas cosas de palabras, sino además que intenten mostrárselo a personas extranjeras. Cuando intenten, intenten ver que es un bululú y un verguero, usted, venezolano, vamos a decir, embajador de nuestra lengua, Por favor. tiene el deber de explicar que sí, todo bululú puede convertirse en un verguero. O oh, oh, más grave aún, en un cojeculo. Esa expresión, mira... Yo he visto ecuatorianos, mexicanos riéndose de eso, porque tratar de explicarlos es difícil. Es imposible. Es no es que es difícil. No es, que... es una orgía, no es una cosa. Na, na, na, na, na. Es un desorden. Es un zaperoco. Los. Y los argentinos le dirían un quilombo. Sí, señor. Una reyerta, una pelea, un gran desorden. Eso en Venezuela es un cojeculos. Exactamente. Es una... Y además es más lindo que. que Cuantioso que eh, saben. Sí. O sea, Había una, canta, una cuantiosa cantidad no, de no, no, personas. No, no, no. ¿Qué es? Hay un culo. Muy. Bien. Gentío y lo resumes todo. Vayamos, por favor, a los superlativos maracuchos. Superlativos maracuchos. Que es una precisidad. Los maracuchos hablan de mamá Rode. Mamarro. Aunque aunque vocalmente sabe, igual logramos siempre mamá suspenderla. Rue. Mamá Rode. Pero ocurre un mamarro O algo entonces es Rúo. Pero, insisto, no podemos explicar. Mamarrúo es un mamarro. No, no. O sea, ¿qué, qué, ¿qué ponemos aquí? ¿Qué es mamarrúo? ¿Algo que es muy bueno? Sí, sí, sí, sí. ¿Algo que es grande? ¿Algo que, se... que es generoso? Necesitamos respuestas de maracuchos, ¿te parece? Ok, que un maracucho nos aclare. Porque... porque igual ocurre con molleja de uh -huh. y mollejúo. ok. Entonces, la molleja de molleja tiene que ver con enormes cantidades y el mollejudo tiene que ver con el, el valor. Sí, que, est que, estás calificándolo como muy bueno. Que puede ser familia del cojonudo. Puede venir. O sea, el familia no en el sentido tú, de, tratar, no a de a por tratar de, de llegar a, a, a... ¿Qué puede significar? Porque además podemos llegar a cosas como las que son muy caras Ajá. cuando algo es mucho cuando algo cuesta mucho eh, no puedes pagarlo no está en tu bolsillo o bueno te parece que el precio es excesivo nosotros usamos caro y eso lo llevamos también a carito que es una manera <risa> de decir que sabes como está por encima de lo que yo pensaba sí y, y es una otro, manera es también otro, de, de, de o, que el sí, golpe no. es una manera de que el golpe no te dé tanto carito dale pero entonces tenemos la desviación que es cariñoso. Es una preciosidad. Sí. Sí, como no. Pero es que a mí Por, cariñoso porque... se me confunde tanto con una canción brasilera que, que se llama cariñoso porque tiene que ver con amor, con ternura, con, con, con caricias. Y aquí cariñoso es impagable. Muy costoso, así es. Impagable. que Bueno, no, impagable es el astronómico. Ah, sí, pero nadie usa eso. ¿sabes? La... Anda y pregúntale a tu tía. O sea, las mías lo usan. Está astronómico. Hay, ¿Cómo algún... eso? <risa> Hay otras que hemos descubierto. Además, hemos anotado y anotado esta semana. Y nada, además ha preguntado a amigos, poetas, un montón de colaboradores. Y empezamos, empezamos a buscar estas frases que definen las cosas que son mucho. Es decir, que no es una palabra, sino que ya es una expresión. Sí, cómo no. Too ejemplo? much con demasiado. Too much con demasiado. <risa> <risa> es una maravilla esta risa en el estudio Porque igual Cuando una cosa está muy llena No es tu con demasiado Sino que está Hasta los tequeteques Estás hasta aquí Me tienes hasta los tequeteques hasta Me tienes harto que... O no, algo estaba lleno algo Exactamente estaba está Hasta los tequeteques, hasta los tequeteques. Muy bien Y una, una unidad de medida Un poco loca Que tenemos en Venezuela Es que es más largo Que pedo de culebrado. <risa> atendiendo, obviamente, a la longitud de una culebra, de una serpiente, bueno, es más largo que es una cosa que se tarda pero muchísimo. Hay donde la gente se vuelve poeta, es decir, más largo que pego culebra es una cosa bellísima, pero más alto que una vara de tumbar coco, sí. pero más, ok, okay. y la gente, la gente va sumando expresiones. ¿Qué pasa cuando ya, bueno... No vivimos en abundancia, las cosas no sobran, ya no hay mucho, ya no es un bojote, sino que empezamos a pensar en lo poco, en las cosas que se acaban. ¿Tenemos palabras para eso? Sí, claro, o los venezolanos tenemos palabritas. palabras para eso. Y además, una de las características más lindas es que tenemos diversas escalas eh, diminutivas. Nuestros sufijos para, para disminuir las palabras llegan a tener hasta cuatro escalas. Esta es la parte educativa. No, no, no, de, y es una de de este maravilla. show, porque todo lo anterior fue un montón de groserías que hace que una maestra no se lo pueda mostrar a sus alumnos. Bueno, o sea, también podemos hablar de lo poco como lo exiguo, lo irrisorio, lo inapreciable. También tenemos palabras serias, pero bueno, estamos venezolanizando esta historia. Tal cual. Y en esas escalas diminutivas... Les decía, podemos llegar hasta cuatro, que es donde insiste Luis Carlos que hay, que hay que llegar hasta allí. Yo cuento hasta tres, pero bueno, uno puede tener una cosa chica, una cosa pequeña. Agua, aguacate, aguacatico. Puedes tener un aguacatico, puedes tener un o sea, un aguacatico y un Ajá. aguacatico. Aguacatico. ¿Ves? Agua. Hasta ahí llega. Okay. No, entonces, pero si puedes tener a alguien flaco... Alguien flaquito, alguien flaquitico. Flaquitico. Ok. Y tienes, por ejemplo, chiquirriquitico. Chiquito, chiquirritico y chiquirriquitico. Uh -huh. Esas solo las tiene Luis Carlos. ¿Chiquirriquitico? Yo lo he escuchado. Está bien, Existe, sale se y usa. Vale, lo que tú digas. Señores, en defensa del chiquirriquitico, hay que usarlo. Claro, ya, ya es el nano, pues. Ok, <risa> sale al... no va a tan conseguir. chévere que es nano. Pero tenemos también las populares. ¿Cómo no? Cuando pides que te den un poco más de algo, la ñapa, en otros países también existe te la estás figura, adelantando, eso no es todavía. Puedes pedir que, algo que sea muy chiquito. Una ñinga. Una ñinga. Que tiene un hermanito menor que es... La ñinguita. La ñinguita. <risa> <risa> es un poco como, como las recetas, que hay que repetir la palabra porque de verdad dijo ñinga, Sí. Ñinga y Ñinguita. Ahora sí te toca esa Que es cuando pides la ñapa. Te sirven algo más. Un poquito pero más. Pero ¿qué pasa con la ñapa? Que cuando te dan más, pero muy poco, dicen, oye, pues una Ñinguita, sírveme más. Muy bien. Me encanta. Al final podemos tener unos sublenguajes que hacen que no se entienda. Pero... Y, pero igual cuando pedimos un poco más le podemos pedir un pelo más. Un pelo más. Ajá. ¿Te has conseguido un pelo en un café? No. Pero puedes ir, ponme un pelo más de café. Seguro. Y se entenderá perfectamente que quieres Pero más. Pero en el caso del café, sí puedes pedir, una gota. Una gota, muy bien. Muy no bien, dices bien. una ñapa, no dices un pelo, una gota más. Me gusta porque pelo se usa también como unidad de tiempo. Espérame un pelo o <risa> aguántate un pelito. Que <risa> la verdad, en criollo nunca es poco. Claro, es, es no, muy no, no, divertido. Porque... un pelito este, estoy pidiendo permiso para quitarte el resto de la tarde y que te la gracias, aguantes, gracias. porque voy a salir cuando yo quiera Y curiosamente, Traducción. en venezolano, cuan más pequeña es la escala, cuan más pequeño es ese sufijo, se supone que más te hacen esperar claro. Yo bajo ahoritica, virgen del Carmen, o sea, ponte como, o es un momentico ahí. Ay, virgen del carro. Sí, sí. O sea, la broma es... Sí, sí. Yo bajo ahora no significa bajo en breve o bajo ya. Significa o sea, nos vemos cuando anochezca. O sea, llegó el domingo. Pero también tenemos aplicaciones como menor, okay. que es una persona de poca edad. Claro, pero también, por ejemplo, hay un video famoso de Guaidó hace poco diciendo que pasó menor. Así es, un saludo, pero ¿Qué pasó menor es a un menor de edad. Okay. ¿Se lo dice a un menor de edad? A un primo menor, a un amigo menor. Ok. Del mismo modo que llamamos corto a un café pequeño. Claro, y fuera también. Es Uy. corto. Ok, muy bien. Tenemos otra cosa para describir gente, y ya no, insisto, ya no estamos <risa> hablando de lo mucho, sino de lo poco, que es el firifiri. Firi. Alguien que es firifiri firi <risa> es. Cristian, una persona delgada que tú dices, oye, vamos a llevarlo a comer arroz, no sé, arroz con pollo. Vamos a llevarlo a comer pasticho, loco. Vamos a llevarlo a comer un pollito en brasa ¿Un pasticho? A... Sí, un firifirito. Y para definir cosas que están muy cerca, okay. a poca distancia, se utiliza el apate mingo. Apata y mingo? ¿Puedes explicarme qué es eso? Bueno, eso que está, está muy cerquita. Está, está ahí mismo. Cuando juegas bolas criollas, tienes una figura central que es el mingo, al que se tiene que aproximar todas las demás bolas. Ese a pata de mingo es está cerca del mingo. Ok, ok, ok, ok, ok. Algo que dura muy poco es un peo en un chinchorro. Así como existía el peo de culebra, que es una cosa oh, larga, está el en chinchorro, que es muy poquito. Mm, ok, ahí se nota entonces otro que de los que tomaste nota, que es muy poco Sí señor, Ok. que es la extrema escasez Perfecto, ahora prestamos otra vez, tomamos otra vez de los maracuchos Para decir que hay cosas que pasan, no que sean poco, sino que pasan por poco es De decir, broma Pasaron de broma, pasaron De casualidad Porque las condiciones se dieron para que fuese muy seguido y eso es de verga <ríe> De verga me pasa esto Muy bien De verga y choqué de verga y me desboqué. Bueno, pero en caraqueño se dice de vaina. De vaina. De vaina. Hay un relato maravilloso de la generación del 28, los, que, los estudiantes que se levantaron contra Gómez, que estuvieron en el exilio, que es que cuando llegaron a España les decían los vaina. Oh, ¿Quiénes eran ellos? Los vaina. Unos terrible. tipos que decían la palabra vaina para todo, pásame la vaina, esto se envainó, me echaste una vaina y... Cualquier persona afuera no entiende que vaina es cualquier cosa. Muy vaina bien. es el joker de la baraja, es el comodín, sirve para todo. Entonces, de vaina. Así es. ¿Por Tenemos frases divinas también para lo poco. Y es que cuando vas en un carro con muy poco espacio, vas más apretado que serrín en lata. Ok, ok, ok, ok. okay. O cuando no hay nada, cuando hay, es, vamos, vamos a decir, la escasez aumenta. Cuando no consigues algo, ¿qué se dice? No hay un coño. Y la unidad de medida, un coño, significa que casi desaparecieron las cosas. Sí, señor. Ok, ¿qué más te queda? Ya así el repele no, de lo poco es agarrando aunque sea fallo. Ok. Lo, lo que haya quedado allí, por muy poco que haya sido, por muy poco satisfactorio que sea para tus expectativas, agarrando aunque sea fallo. Aunque sea fallo. Pero, entonces dijiste otra palabra, el repele. Lo sí. que va quedando, el pegado de la olla. Lo que los valencianos en España llaman el socarrato. Haces arroz, te queda ese pegadito del arroz y eso lo sirven y se lo comen. Déjame con el fallo. Bueno, déjame. claro que dicen, yo, me, yo le como hasta lo pegado. ¿Nunca has escuchado ese es piropo? Es una hermosa medida, es claro un que un piropo. Sí. Esa mujer es tan bella que yo le como hasta lo pegado. Ah, no, a mí nunca me lo habían dicho de esa manera. <risa> pero está, está que es lindo todo, en serio. Pero además, los venezolanos tenemos otras unidades de medida que son sensacionales, no importa si es mucho o poco, que sí, pero tenemos otras unidades de medida. De mis favoritas, una penca. Ok, que se usa para. Una penca de sábila. Okay. Una unidad pequeña. Sí, señor. Pequeña. Y usted va para el mercado y usted compra una penca de sábila. Lo mismo que puedes comprar es un guacal. Okay. Ah, no, pero eso es un bojote. Eso, un guacal. Todo es lo que te quepan en una caja. Cantidad. Lo mismo que los billetes, gracias a la hiperinflación, se cuentan en pacas. El que los consigue, loco, porque hay, en este país no hay billetes. Y sea, el que trabaja también con revendedores puede conseguir comida en pacas. Y dejamos una medida hermosa para cerrar que la conocen todos los venezolanos y es para explicar algo que es muy prolongado. Muy lejos. Muy lejos y decimos que algo está en una cuadra llanera. Wow. Porque los llanos son enormes extensiones muy planas y entonces si tienes que caminar una cuadra llanera, bueno prepárate porque está bastante lejos del lugar donde arrancas las cuadras llaneras se miden además en matas es decir que, ¿dónde, <risa> ¿dónde? está la mata de mango, y hay una cosa maravillosas no seas malvado, así <risa> se dan las direcciones acá eso es verdad, claro, pero es así como la próxima mata de mango que está allá pero además tiene un asunto, que es que en el llano bueno, parte del carácter llanero es que el llanero no discute el llanero te da la razón Entonces, Oye, ¿dónde me queda tal cosa? Eso está muy lejos Y te van a decir, sí, eso está muy lejos Oye, pero yo caminando le llego Sí, caminando le llega Pero, pero está ahí mismo, ¿verdad? Sí, eso está ahí mismo Oye, pero se ve como lejito Sí, se ve lejito Nunca te van a discutir Jamás, es parte Yo, del carácter ya, llanero. Bueno, después hablamos de con cuáles llaneros te tropezaste tú en la vida, pero salió que vale, Es así, que, porque, bien? porque la noción de tiempo y espacio es distinta en el llano. Con ese calor. Exacto, ah, bueno, las cosas obviamente, se estiran, por supuesto que cambia. son un chicle, sí. y entonces creen que si las cosas están a la vista, es como cuando un caraqueño miente, los caraqueños suelen mentir diciendo voy pasando por la previsora. No, No, no, no, tú estás viendo la previsora. La estás viendo Que quizá. es una manera de pasarla, Luis las la o sea, Por el amor de un sí, Dios. Si estoy pasando por Parque Central y va, que si por Antima, ¿no? ¿Sí? <ríe> no, sí. o sea, ay, por favor. Claro que sí. Claro, en el tú y no mienten porque es de este tamaño. Claro. Eso, eso es todo, ¿cómo vas a mentir? Vamos o sea, caminando todos los sitios En cinco calles no hay manera de mentir. Donde sea que esté, tiene que estar cerca, ya está. Don aquí tenemos que comernos este aguacate. Sí, por Así el que amor. que es momento Chévere. de Chévere. Él es Luis Carlos Díaz Ella es Naki Soto Esto ha sido en serio Haciendo exploraciones Por palabras venezolanas Gracias a toda la gente Que nos ha enviado Recomendaciones Palabras Palabritas Peticiones Los que nos dijeron Que estaban viendo clases De español con esto Que se lo estaban mostrando A gente afuera oh, A es una todos belleza. Gracias Gracias también A los que se han suscrito A nuestro canal Naki Luis Carlos En YouTube Ahí y abajo está todo, la campanita Sobre todo Consiguen mucho más De estos contenidos En patreon.com Slash Naki Luis Carlos Todo pegado